Hey, ¿qué tal, Claro? Parceros del mundo y del universo, quiero contarles que, como siempre, tenemos grandes artistas invitados, eh, mucha gente con flow, como nos usan Claro Música, y hoy es el turno para Lenny. Tabares. Yo quiero saber, papi. Eh, yo te conozco desde Dylan y Lenny, desde que sacaste dos palos, desde fuiste por allá en Venezuela harto tiempo, eh, dándole también. Yo quiero saber cómo fue ese momento de, de, de, de, de terminar Dylan y Lenny, empezar el proyecto con Lenny Tabares, subir otra vez, subirse otra vez, porque hubo un momento en que, bueno, ¿dónde está Lenny? Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo fue esa resurrección? Mira, yo solamente... ¿Qué te puedo decir? Yo a veces hasta... Hay, hay muchos momentos que he borrado, incluso de, de todo ese camelleo, porque no me cabe en, en el disco duro de la cabeza tan, tantas y tantos y tantos momentos que hubo que todo el tiempo recordarse, no, mira, se te va a dar, tranquilo, sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando, busca, sigue, busca, sigue. Y de, de Dylan y Lenny, básicamente esa es la manera de pensar. Siempre ha sido aprovechar cada momento que, que, que la vida me da. Eh, por ejemplo, se disuelve Dylan y Lenny, empiezo yo mi carrera como solista, en mi carrera como solista firmo yo con una disquera independiente, empezamos a hacer movimientos, tratando de hacer movimientos que, que le den respeto a lo que uno hace, ¿me entiendes? A ganarse de los fanáticos, a ganarse el respeto de los fanáticos, a... a, a a, a tú también hacer lo que tú amas, a desahogarte, a poder in, buscar inspiración y musa para saber cómo ser parte también de este negocio. Porque hasta que tú no claro. quieras ser parte de negocio, no te sucede lo que te tiene que suceder. Y fue una búsqueda, fue una búsqueda eh, eh, y un joseo y una disciplina y el tratar de mantenerme también saludable físicamente, mentalmente en todo este proceso. En un mundo claro. tan incierto ha sido la experiencia más bonita que yo me he vivido en mi vida. Y obviamente agradecido con Dios porque uno ahora ve los frutos. Yo sé que hay gente ah. que la trata 10 y 15 años y nunca los ve. Por eso. Quiero ser responsable con este momento que estoy viviendo en mi vida y, y. Y hacer lo que hay que hacerlo y hacer bien, y aprovecharlo al máximo, porque nos hemos jodido como tú no te imaginas. O sea, yo tengo. Nosotros días me puse a investigar y. y yo tenía 116 canciones que yo he lanzado, ¿me entiendes?, que aparecen que yo estuve en la canción y yo dije, wow. cuando yo he trabajado? O sea, cuando yo he trabajado tanto? 116 canciones son como, como 10 álbumes, ¿me entiendes?, como 10. Claro, álbum. y por ahí pasó. Mucho, eh, mucho. Y ha sido mucho ellos, ha sido mucho ellos. De ahí tratar de salir de una disquera independiente a, a hacer un álbum a, a tener que sobrevivir en mi carrera musical de remix de apariciones en otras canciones para poderme ah. a conocer eh, a conseguir un deal después en una disquera multinacional como Warner a tener dos manejadores, a Cristóbal Man y a Vicente Saavedra eh, no te puedo no, no, ya, no le puedo pedir más no puedo pedir más, tengo no. que aprovechar el momento y trabajar bien duro, no hay de otra. Lenita Bares volvió al radar de la música urbana después del remix de Nena maldición sí o no o en qué momento viste tú otra vez como diablo estoy ahí otra vez en el radar de la música como el artista que, que, que, que, que quiero ser en qué momento lo viste fue ahí en, en, en ese remix no eh, no no no antes Me, yo recuerdo que mi carrera como solista comenzó con un trap real, o sea, cuando yo digo que okay, comenzó mi carrera, esto es lo que yo tengo que hacer ahora como solista, fue con un trap con Farruco que se llamó No quiere amor, ese tema generó un fanatismo en República Dominicana obsesivo un poquito okay. más o sea, no era común entre los fanáticos que yo tenía incluso al Farruko escuchar el tema y querer montarse en el tema y decir, no lo saqué solo, yo quiero ser parte de esto esto está cabrón fue wow. que yo dije a Farrupa, no. O sea, estoy en el radar de la gente que le gusta este tipo. Ok, el, después de eso, saqué caviar. Claro, o, caviar. ¿eh? Saqué, se la eché en la cara, seguía haciendo trap. Yo no podía promocionar esa música ni en la radio, no se podía promocionar en, red, en YouTube, no se podía promocionar en ninguna plataforma, ni va, no había mi... manera, no había manera. E incluso se empezó a pegar en la calle. Y empezó a tener su propio público, ese tipo de música, ese tipo de trap. Eso es lo que llega a oídos de Paulo Londra y Ovión de Drums. o Ellos se hacen fans de esas canciones. Y sigue, ellos dieron papi, ahí lo que sigue es historia. De caviar. Y mi rela cuando yo me voy a vivir a Medellín, a la tierrita, me doy con Ovión de Drums. Y Ovión de Drums me presenta eh, el proyecto de Paulo Londra y el proyecto de Nena Maldición, y decidimos hacer el tema, que eso no fue un remix, eso fue un tema. Oh, es un okay. tema que salió un featuring, no remix. Uh -huh. eh, ya con ese tema de Nena Maldición, me consagro en Argentina. Pero ya yo había hecho toda remix. Con Casu, con, say, con uh -huh. Alex, Rose, Alex Rose, con este corillo, ¿me entiendes? Que es la primera vez que yo me meto como que en Argentina, bien, por Casu. Después vengo con Paulo Londra y coronamos en Argentina, como quien dice, con esos dos temas. Yo tenía toda remix y tenía a, a Nena Maldición rompiendo por allá porque claro. habían artistas del patio. so La música empezó a meterse orgánicamente y cuando yo empecé a... O sea, me empezó a tirar los artistas ya para hacer remix, para, Me, me, me coronó con este grupo de los Avengers luego. Sí, duro, eh, imagínate, fue una transición poco a poco de, de, de ir ganándome el respeto poco a poco, canción por canción. Eso es lo que queríamos saber aquí en Flow Latino, porque hemos, eh, te hemos dedicado a varios programas y es bueno. Vienen colaboraciones, vi por ahí que llegó La Neta. Eh, algo muy mexicano también está haciendo. Pero yo quiero saber ese tema de los narcocorridos. Cuéntame un poquito de eso. ¿qué es el narcocorrido sí. y ahora con Urbano. Que Obi, por ahí, que ese Obi, que también se chavaco está rompiendo allá. Habla un poquito de eso. eran Enfermos de riqueza es uno de mis temas favoritos del disco. Es con natanael y Obi. natanael Nathanael, eh, el fundador básicamente de los corridos tumbados en Los Ángeles, California, como mexicano. Eh, y desde que mi productor, King Swift, me presentó esto que estaba sucediendo por allá, ¿verdad? Yo me enamoré del ritmo de la guitarra, de, de lo que se hablaba. Eh, yo sabía que no todo el mundo o el género urbano quizás no le iba a gustar este género claro. del todo, pero en verdad han cliqueado, sí han hecho el, el engagement. O sea, hay muchos artistas, pero estoy seguro que después de Bad Bunny, el, de hacer El Diablo con, con Nathanael Cano, yo fui el segundo que grabé con ellos. Pero saqué mi canción ahora, después de que todo el mundo, ¿me entiendes? La gente grababa y sacaba, grababa y sacaba, ah, pero ah. yo tenía ese tema grabado hace más de seis meses. Ok. Este... Y quería hacer algo que realmente... Yo no quería hacer Correos Tumbados solamente, yo quería hacer algo que significara algo para ellos. Claro. So, le llevé un tema a Natanael. Dime si te quieres montar, por eso es que en el, en el tema yo canto como por un minuto treinta primero, porque el tema es mío. Tuyo, claro. y, y los invito a ellos a que obviamente si les gustaba y sentían que en realidad aportaba algo a los corridos tumbados desde su punto de vista pues que se montaran y rompieran y los dos cogieron el tema y lo embarajaron. o sea, es una de mis piezas favoritas Duro. porque es una de las piezas más únicas que hay dentro del disco y bien diferente y súper patriótica y, y más la me encanta mis fanáticos se lo vacilaron que es lo importante está ah, duro que vean que se pueden hacer cosas diferentes y bien hechas. Hablamos un poquito de Hacienda. Esa moto ahí, como empieza el tema tan romántico, cabrón, y después viene ese perreo. ¿Cómo, cómo, cómo fue el, eh, eh, la composición de ese tema? ¿Cómo el momento de componer de Leni Tavares, que yo sé que te gusta escribir mucho? A ese tema empieza. El intro era una cosa, era un tema, y lo que le sigue cuando cambia el ritmo. Era otro tema. Okay. Uno, se llama, uno se llamaba 100 y el otro se llamaba, eh, en, se llamaba Copas, si no me equivoco, Copas. Yo me doy cuenta que están en el mismo tono. O sea, el, el tema al principio, que era bien romántico, se quedaba bien romántico. Y esto ya tiene que tener un desenlace distinto, me aburrí. Después de, de ese intro, lo que seguía, yo no lo quería seguir escuchando. Quería que cambiara a algo como lo que cambió, pero en realidad eran dos temas que yo junté. Le cambié la temática para que hiciera una transición de despecho a, a te sigo extrañando, pero más droga, ah. más adulto, más, más sexual, más éxtasis, más otra vuelta, un poquito más. Ah. Y yo creo que representa el Leni Tavares de Dylan Milleri al principio con el, el Lenny Tavares 2021 y pude hacer esa mezcla y presentarle a mis fanáticos de dónde vengo, pero para dónde voy. Eh, y fue una mezcla, fue uno de mis temas también favoritos a nivel de, de producción. ¿Pero qué más se viene en 2021? Viene, <risa> Nacho, viene mucha música, Mara, viene mucha... Tú sabes lo que viene, viene buena vibra, viene, viene otra energía de, de, de, de, de música, de cosas pasando. Yo creo que la gente ya está en de lo mismo, como que todo está muy predecible. Este Vienen dos temporadas más de crack Ajá. Viene tema con Nicky Jam Viene tema con Raúl Alejandro Viene tema con Sion y Lennox Viene tema con Alexis y Fido, con Kevo, Viene tema claro. con Anita Viene tema con Maluma Viene tema vienen a todos lados. O sea, Viene una a todos película lados. Eh, acabo, acabo de terminar una película Que se llama Flow Calle eh, que la gente me va a poder ver ahí actuando con Farina, me va a poder ver actuando con Sayon, me va a poder ver actuando con, Sion, con, Sion, ver actuando con, con un par de gente, un par de gente del género Ahora mismo no, los que iba a mencionar no los puedo mencionar porque sé que son sorpresas, por poco se me desafan aquí. <risa> ¿Y eso cuando sale, papi? eso cuando sale? ¿Ya hay fecha? ¿Flow Calle? ¿Y sale como, si no me equivoco, sale en diciembre, a principios de diciembre, si no me equivoco, ya está Flow Calle por ahí para que salga. ¿Y tiene que ver qué? ¿Con historia de la vida real, reggaetoncito? ¿Alguna adelanto? Papi Flow Cay es la historia de, de, de, de una lo que tiene que pasar un artista básicamente para poder darse a conocer. En el caso de ella, la gente que viene del bajo mundo, la gente que tiene que a veces quitarle al otro para tener uno porque es que no hay de dónde conseguirlo. ¿Me ¿no entiendes? Total, son, claro. son una historia bastante verídica eh, basada en muchas cosas también, yo creo que tienen que ver con Farina, si no me equivoco pero no haber metido la pata, pero, pero, bueno, pero va, a estar, estar va a estar bien buena, va a estar bien buena, tienen que estar ready para eso. Es otra experiencia también para mí, para mis fanáticos, para mi, mi... los que siempre me han visto y quieren ver a uno crecer y hacer cosas diferentes, es un, una buena oportunidad para nosotros. Vale, Me alegra mucho todos esos buenos proyectos y toda esa buena música que estás dando, eh, muchas canciones, muchas canciones buenas, y sé que todos mis, eh, claro, parceros están identificados. Papi, no podemos despedirnos y que cantemos un pedacito de alguna de las canciones de crack. Te salvaste el Improvisa Challenge, pero yo sé que en Los Medecitos lo vamos a hacer. y como dice. Yo me quedo en mi tierra, en compañía de mis perros y mis perras. Desde pequeño siempre listo para la guerra, con la nueve colgada en la faferra. Ay, ay, ay, ay, ay, que me llamen al doctor que estoy enfermo de riqueza. Sigo enfocado y no creo en promesas, pero sí creo en tu culo encima de la mesa. ¡Yay! ¡Ay, Dios mío! Y es que no se pueden perder la música de Lenny Tavares, porque está rompiendo con crack por todos los lugares. ¡Ahí está Ay, Lenny nada, Tavares, bro. muchachos! No se pierdan ahí crack oh. todas las canciones que están ahí pendientes porque era música, obviamente. Y papá, gracias por ganarnos ese tiempo. Que siga haciendo y cocinando música y saludos a ya todo el convete con el que estás camillando. Gracias a un millón, baby. Gracias a Claro por siempre estar pendiente. Los quiero un montón. Recuérdense que faltan dos temporadas de crack. Que viene por ahí musiquita nueva. El video de enfermos de riqueza sale ya la semana que viene. Eh, gracias por el apoyo. Siempre vienen cositas nuevas por ahí. Así que, se me cuidan.